A veces me pongo a pensar por qué complicarnos tanto la vida en desarrollar una campaña o un logotipo extremadamente complejo si en pocos pasos vamos a hacer algo como lo que estás viendo aquí. En el fondo crearemos en el panel de muestras un degradado y en el panel de degradado en tipo lo dejaremos radial. La idea es cambiar de color para no tener estos grises así que me voy a valer de un magenta claro y de un magenta oscuro. ...para lograr hacer este tipo de degradados. En el panel de muestras voy a incorporar el degradado con clic y arrastrar. Me voy a panel de capas porque en el panel de capas tengo dos capas... ...como estás viendo ahí en este ejemplo. Con un clic voy a seleccionar el texto y si te das cuenta... ...el texto está en la capa 1 y está marcado con este color azul. Para moverme entre capas simplemente clic y arrastro... ...y ahora el texto va a estar en la capa 2... Si ves que aquí está de color rojo, aquí está de color rojo, me indica, ya estás en la capa 2. En la capa 1 le voy a poner un candadito. Y en el eh, panel de apariencia, que lo tengo en la parte derecha, si no lo encuentras en la parte derecha, ya sabes, te vas a ventana y pones a apariencia. La voy a extraer desde su menú contextual. Voy a crear un relleno. Y asimismo colocaremos el degradado que pusimos de fondo. No te preocupes si sale eso así un poco, un poco feo. No pasa nada. En trazo. Voy a colocar un color blanco. Muy bien. Y ahora me voy a colocar en el panel de pinceles. Y voy a extraer desde la biblioteca los que dicen pinceles de cerda. La librería de pinceles de cerda. Voy a elegir este que está aquí al azar. no Son al azar básicamente y este que está por aquí. Muy bien. Ya no lo necesito. Me voy a quedar con estos dos pinceles que están aquí previamente establecidos en el pincel en el trazo que pusimos en la parte superior voy a elegir el pincel un poco más más finito mira tú puedes hacer un clic aquí y elegir cualquiera de ellos va a quedar con el que está aquí ahora voy a crear otro trazo pero este trazo de color naranja y voy a cambiar al pincel que estaba un poco más grueso el relleno lo voy a poner en la parte superior para empezar a dar forma a nuestro trabajo. Ya nos está quedando básicamente como nosotros queríamos que quede. Sin embargo, tengo algunos pequeños problemillas, y es que yo quiero que estos sean un poco más gruesos, estos trazos. Así que me voy a ir al primer trazo, al de que tiene 3 de diámetro. Doble clic para editar las opciones de pincel. En tamaño le voy a poner, por ejemplo, 6 milímetros, para que sea un poco más grueso. Clic en OK aplicamos a los trazos y en el otro doble clic le vamos a poner 12 y clic en ok aplicamos a los trazos si nos queda un poco fuerte si me queda un poco fuerte le voy a bajar le voy a poner unos 8 más o menos a ver qué tal me queda damos clic en ok aplicamos a los trazos y mira tres pasos y llegamos a esto